Bueno, es importante porque, como lo hemos estado hablando, el problema tiene que ver tanto con el gobierno norteamericano como con el gobierno de México. La, las caravanas, las organizaciones civiles de Estados Unidos han empezado a sensibilizarse con la necesidad que tienen de presionar al gobierno norteamericano a cambiar sus políticas como nosotros estamos presionando al nuestro para cambiar las, las nuestras. Entonces, este encuentro creo que es fundamental porque es un clamor ciudadano frente a instituciones que no están ya fungiendo para lo que fueron creadas, que es para el servicio y que para la seguridad y para, es para la vida ciudadana, la vida de un país. Entonces creo que es, estos procesos pueden ser muy importantes, porque yo creo que estamos en un parteaguas histórico, mm. inédito, donde las instituciones como el Estado, que es, un, es una construcción histórica, entró en crisis. ¿no? y que ya no está sirviendo para lo que fue creado, y la ciudadanía está emergiendo tratando de redescubrir qué otra forma podemos, política puede existir para dignificar a los seres humanos. ¿no? Porque ahorita el Estado parece, los dos Estados parecen construidos para, para negarnos como seres humanos. ¿no? Entonces, esto significa que ya entró en crisis, pero que la ciudadanía tiene, y su pensar que siempre va más adelante, que las instituciones que son paquidermicas tienen... Una propuesta, pues, y una propuesta que hay que ir, ir, ir haciendo en el camino porque es inédito lo que estamos viviendo. Frente al desmoronamiento de instituciones muy antiguas, lo nuevo tiene que emerger lentamente y lo nuevo está, está emergiendo de, la, de los propios ciudadanos.